Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio de la anatomía del sistema límbico. Antes habíamos, en el anterior vídeo, eh, habíamos visto que eh, las estructuras del sistema límbico íbamos a encontrarlas bien en el telencéfalo, se extendían al telencéfalo o bien se extendían a la región del biencéfalo. En estos momentos vamos a comenzar estudiando lo que es el área cortical del sistema límbico y para eso tenemos la fotografía de una sección medial del cerebro sagital y eh, dentro del área cortical habíamos comentado que nos vamos a encontrar con una estructura que vamos a denominar el lóbulo límbico. lóbulo límbico sería este de aquí, ¿de acuerdo? Hacemos así, va a ser este de aquí. Eh, ¿Dónde va a estar eh, situado? Bueno, pues va, lo vemos que está situado en lo que es la porción marginal de la cara medial, ¿vale? De la corteza, ¿de acuerdo? Y eh, no es un lóbulo en sí mismo, propiamente dicho, sino que va a abarcar... ¿vale? a otros lóbulos, o sea, va a formar parte del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal, como veis. al mismo tiempo tenemos que decir que se va a dividir en dos eh, circunvoluciones o giros, ¿vale? que tenemos aquí, y que se van a denominar, este de aquí es el giro del cíngulo, este de aquí será el giro del parahipocampo. Dentro del, del giro del cíngulo, esta área que tenemos aquí se le denomina área septal, que está localizada en la parte anterior y por debajo de lo que se denomina la tribuna del cuerpo calloso. El cuerpo calloso sería esta estructura que estoy señalando ahora. ¿Vale? Y por último, en la parte anterior del giro del parahipocampo nos vamos a encontrar una dilatación, ¿vale? tal que aquí, que se le va a denominar uncus. Bien, esto en cuanto al área cortical. Vamos entonces ahora a centrarnos un poco en lo que son los núcleos profundos. ¿vale? Y para eso, bueno, pues yo le vengo aquí. Abrimos, vamos a guardar aquí, ¿vale? y bueno, pues estamos aquí ahora ya. Tenemos estas tres imágenes que nos van a valer para estudiar eh, lo que es eh, los núcleos profundos, ponemos en rojo, núcleos profundos del eh, sistema olímpico, ¿Vale? que van a ser tanto el hipocampo como la amígdala, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ayudar de este dibujo que he hecho ya previamente para poder estudiar primero todas estas imágenes, ¿vale? Pero nos vamos a centrar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí en color verde, ¿qué creéis que estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo, yo estoy representando el ventrículo lateral, ¿vale? Este será el cuerno, aquí tenemos el cuerno anterior, ¿vale? Este será el cuerno posterior, y esto que veis aquí también en verde va a ser el cuerno inferior. Como veis, en el cuerno inferior nos vamos a localizar estas estructuras. Esto será el hipocampo. ¿vale? Y aquí tenemos la amígdala. ¿De acuerdo? Que es anterior al hipocampo. ¿vale? Aquí en rojo lo que tenemos es el tálamo. Y aquí lo que nos vamos a encontrar... Este es el, cuerp el cuerpo mamilar. ¿Dónde está el cuerpo, el cuerpo mamilar? En el hipotálamo, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros vemos que esta estructura, que es el hipocampo, se va a dirigir hacia... Eh, se, va, se proyecta hacia atrás, ¿de acuerdo? Y en él va a, hacia posterior, y en él emergen una serie de fibras, ¿vale?, que van a formar en la parte superior del tálamo lo que se denomina el fornix. Bien. El, hipotala, el, perdón, el hipocampo es una estructura par. ¿Vale? Quiere decir que en los cuernos eh, inferiores del ventrículo lateral hay dos y por tanto tendremos dos hipocampos. Estos dos hipocampos que se van a dirigir hacia atrás, ¿vale? hacia posterior, de ellos van a emerger una serie de fibras que se van a unir, a fusionar en la parte superior del tálamo, ¿de acuerdo? Formando el fornix. El fornix luego se va a dirigir hacia rostral, ¿vale? Y llegará un momento en que sigue bordeando... Al, al tálamo, ¿vale?, y se dirige hacia el cuerpo mamilar con quien se une, ¿vale? Eh, vamos entonces ahora a pasar a estas imágenes para su estudio anatómico. Bien, hemos dicho que en esta imagen de aquí lo que vamos a encontrar es el hipocampo, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es una resección de toda la parte de la corteza, cerebral y también hemos retirado eh, lo que es el ventrículo lateral. Y entonces nos ha quedado, aquí tenéis, esto representa lo que es el cuerno eh, anterior del ventrículo lateral, ¿vale? y aquí tendremos lo que es el cuerno inferior del ventrículo lateral. Y si os fijáis, esta estructura de aquí que tenemos, si queréis la vamos a ampliar un poco más. ¿vale? Esta estructura es el hipocampo. Vale, hay un hipocampo aquí y tenemos otro ¿vale? que no se puede ver en la otra parte. Esta estructura de aquí que tenemos ¿vale? va a ser el tálamo. ¿de acuerdo? Entonces se va a dirigir hacia eh, posterior y del emergen salen una serie de fibras. ¿vale? Y estas fibras se van a unir a las fibras del otro hipocampo ¿vale? formando el fornix. Bueno, pues ya podemos entrarnos para ir a ver esto, todo. Vale. ¿Qué más? Bien, si vemos en la imagen que tenemos debajo de esta, pues vamos a localizar también el hipocampo, ¿vale? El hipocampo lo tenemos en naranja, lo he marcado aquí, ¿vale? ¿Cómo nos situamos? Bien, pues lo que tenemos que ver es, en primer lugar, nos vamos a notar que estos van a ser los ventrículos laterales, ¿vale?, que van a ser los cuernos anteriores, ya los he marcado ahí para que no os perdáis, ¿de acuerdo? Y, como hemos visto, estos cuernos laterales, ¿vale?, van a hacer como si fueran los cuernos también de un carnero, ¿vale? Entonces, en un corte, eh, en lo que es eh, un corte coronal, bueno, pues aquí tenemos lo que es el cuerno inferior y en el suelo de este cuerno inferior va a yacer el hipocampo, que ya lo hemos visto, ¿vale?, Mientras que, bueno, aquí vamos a localizar el hipotálamo. el otro núcleo que tenemos que estudiar va a ser la amígdala, ¿vale? Y la amígdala se trata de dos masas que están situadas a ambos lados del tálamo. Eh, se va a situar en la parte eh, externa del hipocampo, ¿vale? Aquí la tenemos, esta sería la amígdala. Pero la amígdala se va a situar donde en el techo, en el techo del, eh, del cuerno inferior del ventrículo lateral. La tenemos aquí. Debajo de la amígdala nos encontramos el uncus. ¿De acuerdo? Bien. Yeah. Otra cosa que sí anatómicamente es interesante es que la amígdala la vamos a encontrar en la profundidad del lóbulo temporal. Este será el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, bien. Ya por último, lo único que nos queda por ver son un poco las funciones que van a eh, tener estos dos núcleos profundos, ¿de acuerdo? Entonces los vamos a escribir aquí. Por un lado tenemos, habíamos visto que el hipocampo cuya función va a estar relacionada con la memoria. Y, por otro lado, el otro núcleo del sistema límbico era la amígdala, ¿vale? cuya función se relaciona con las emociones. Por nada más. Eh, os animo a que compartáis vuestras dudas bien en clase o bien en el aula virtual, en el foro del aula virtual. Hasta aquí este vídeo. Venga, hasta luego, chicos.